Más que todo de eso, iba a la charla. Ustedes disculpen que mi computador esté tan lento. No sé qué le está pasando. Eh, pero sí, eh, eso es la charla. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, bienvenido. Gracias, Darwin, eh, por la presentación. La verdad muy interesante. Eh, te damos gracias por el, por el tiempo, por, la, por compartir con nosotros tu experiencia. Y esperamos tenerte nuevamente en otros eventos más de, de Oguas, Oguas Latina. Así que... Vale, eh, te el tiempo. Ustedes por la invitación. Ustedes. Eh, bueno, continuamos con, con una nueva exposición del, del señor Hubert de Mercado. Es um, una persona que no necesita tanta presentación. Eh, es profesor en eh, a nivel de doctorado y maestría en andrés tecnológica también, así, también trabaja para, eh, para empresas a nivel de seguridad haciendo como asesor y consultor así que vamos a, con la siguiente maestro de las mascotas sin más voy a proceder con la agenda que tengo hoy para ustedes cinco cosas que es comando y control el que es el malware en comando y control qué comando y control los canales de comando y control y algunos comandos de control avanzado durante los próximos 30 minutos como lo que ven en esta diapositiva vamos a hablar sobre implantes y cómo es la comunicación entre el implante y un servidor de comando y control vamos a partir de lo más básico lo más esencial como surge cómo comienza esto de comando y control lo primero que uno toma en cuenta cuando está hablando de comando y control es lo siguiente y voy a marcar por aquí voy a aprovechar esta plumita que está por aquí para marcar y es que un atacante un rectímero re el rectímero es se pone que es un atacante ofensivo que va a intentar probar las defensas de una organización envía un documento que puede ser vía correo esto podría ser vía un enlace bajarlo por JavaScript. Lo que uno quiera, pero que permita interactuar con la máquina víctima final. Envía una pieza de código que vamos a denominar acá como implante. Y ese implante hoy en día tiene varias capacidades. Una es primero, que todo el código que está contenido en él no incluye malware, sino que utiliza una técnica que se llama cabeza de playa o bajar por fases. ¿Qué significa bajar por fases? lo que significa que primero envío una porción de código reducida cuyo único propósito es comunicarse con un servidor que va a encargarse de bajar nuevas piezas de código que son las que comienzan a tener mayor injerencia dentro del proceso ¿Qué significa tener mayor injerencia que ya va a poder comenzar a ejecutar comandos y yo voy a poder comenzar a enviar comandos y este es un proceso de, infec de infección. Lo utilizan malware y últimamente lo están utilizando para construir bots. ¿Sí? Okay, vamos a mover esto un poco para acá. No estorbe. Y vamos a hablar un poco sobre arquitecturas. ¿Cómo se ve una arquitectura? Hay dos formas de verla. ¿no? Una es desde el punto de vista del de equipo rojo, el, receiver, el que ataca o el que se defiende. Desde el punto de vista del equipo rojo, tú quieres pasar desapercibido. Desde el punto de equipo del, del equipo azul, tú quieres tener capacidades para poder detectar este tipo de amenazas. Sobre simplificando esta arquitectura, cuatro componentes. Atacante, timer servidor de comando y control. Un canal ¿sí? que puede ser cualquier cosa. Podrías pasarlo siempre y cuando te permita pasar datos oculta, ciertamente usarlo como un canal o un repositorio. Puede ser YouTube, Twitter, Dropbox. Um, lo único que necesitas es un lugar donde puedas almacenar y donde lo que se conoce el cuarto punto del implante puede interactuar. Esto es lo más básico. Y se llama una, una comunicación de extremo a extremo. Viajas de aquí y terminas acá. Es fácil de detener. Um, para un equipo azul, porque lo que estaría buscando es una comunicación entre esta máquina que está infectada directamente y el equipo Red Teamer o el atacante. Eso es lo que estaría buscando. Pero el concepto es bastante sencillo. Cuatro cosas, piensen: atacante, que controla, servidor, donde están las piezas de código a las que el implante se va a estar comunicando, y un canal, que es el que va a utilizar como forma de ocultarse, ciertamente. Ahora, ¿Qué sucede más adelante? Uno puede mejorar esta infraestructura. ¿Cómo mejoras esta infraestructura? Mismo atacante, ¿sí? mismo servidor, ¿sí? canal, siendo siendo igual. Tienes un elemento nuevo ahora, que son redes de distribución de contenido. Puede ser web o puede ser cualquier otro tipo de protocolo que permita una red de distribución de contenido, incluyendo videos. Clofer es un buen ejemplo de una red de distribución de contenido. La naturaleza detrás de Clover es que tienes un servidor replicado a través de un, le llamaríamos un proxy inverso en varias latitudes y un dominio que le llamamos dominio útil. ¿Qué es un dominio útil? Es un dominio que va a servir de frente para la comunicación con el implante. La forma más simple de hacer esto es que a través de los headers, si fuera HTTP, uno envía comandos a estos dominios y todo esto se va comunicando y replicando hasta llegar a mi máquina. Desde el punto de vista de um, los Blue Teamers o el equipo azul, es más difícil encontrarme porque no estoy revelando mi dirección real. Una herramienta que utilizan bastante los um, del equipo rojo, los atacantes, se llama Domain Hunter. ¿Qué hace Domain Hunter? Por ejemplo, agarras un dominio como ebay.com y lo pones, y él se va a encargar de ver qué dominio está libre, similar a ebay.com, que podría ser, por ejemplo, ebay.it, ebay.tk o similar, y vas a decir, puedes comprar este dominio. Entonces, hace mucho más difícil la labor de uno como Blue Teamer al momento de intentar registrarse. ¿Qué más hay que saber? Persistencia. Y ojo, cuidado hasta donde es legal. Uno, en esta circunstancia, lo que está haciendo es comprometiendo la máquina, administrándola remotamente, debe tener permiso para hacer esto. A nivel más elemental, ¿qué quieres hacer? Perdurar al inicio del computador. Toma un montón infectar esa máquina para seguir haciendo um, ejercicios de análisis. ¿Qué haces con estos ejercicios de análisis? Primero, tienes que decidir si las entradas, y si entradas son... Um, los elementos que te permiten hacer conexión reversa van a estar en el registro del sistema operativo, si lo vas a hacer a través de una tarea programada, si va a estar en un directorio de inicio de la máquina. Dónde lo vas a ubicar? Lo que buscas es que si se reinicia la máquina, sigas teniendo control, no? Y surge el tema de el concepto de shell. esto se usa mucho en un comando y control que se llama Posh comando y control y es bastante sencillo. Uno como quiere perdura, a perdurar dentro de las máquinas, utiliza máquinas como proxy. ¿Qué quiere decir eso? Que un implante puede salir a través de otro implante. ¿sí? Este implante puede salir a través de este implante. Y este implante podría salir a través de este otro implante. Lo que hace un poco más difícil la, la detección y matar la red de robots que se van armando internamente. Lo curioso del caso es que esta misma técnica la utilizan también los atacantes para poder persistir mucho tiempo entre de la red um, que se defiende y es una técnica utilizada por las amenazas persistentes avanzadas. Arquitectura de un C2 ah, y ahora partido en tres puntos. Timen, server C2, implante. ¿Qué necesitas? Primero, todo lo que se vaya a enviar debería estar cifrado, aunque pase por HTTPS. ¿Por qué quieres hacer que todo esto esté cifrado, aunque pase por HTTPS? Por si hay terminaciones del protocolo SSL, para que no se pueda percibir que se están pasando comandos dentro del de túnel o el canal que uno decidió uh, seleccionar, ¿no? Luego, comando y control, Jitter. ¿Qué es Jitter? Básicamente es ralentizar las peticiones de estos implantes para que no sea tan predecible. Si uno pone un implante que se comunique, por ejemplo, cada tres segundos, cuando uno hace un análisis de tráfico, se va a dar cuenta. Y esto es bueno para el atacante, para el blue teamer, de que pareciera un llamado a casa. Uno lo busca por probabilidades, básicamente. En el que dices, este llamado a casa se da cada tres segundos y puedes comenzar una, una, una, una investigación sobre eso. Eso en el mundo de C2 se le llama jitter. Um, uno puede hacer una variación para parecerse más a tráfico real. De hecho, los frameworks que hoy en día se están sacando para C2 hacen este tipo de variación, lo que hace un poco más difícil la vida del atacante. Y en el implante, el famoso beaconing, que es el llamado a casa. Llamas a casa y le preguntas al computador qué hacer. Preguntas por las tareas, duermes cierto tiempo y cada cierto tiempo te activas nuevamente. Incluso en algunos frameworks, tú puedes hacer que el implante desaparezca con fecha de cumpleaños. Uno dirá, ¿cómo hago esto? Uh, bueno, quería contarles lo siguiente. Nosotros hace ya aproximadamente, creo que es un año exactamente, construimos un robot que utilizaba uh, mecanismos de implante y utilizábamos dos cosas, uno, para construir este robot. Estaba basado en Slack y se encargaba de realizar implantes. Utilizaba ciertamente inteligencia artificial, y estas fueron las dos cosas que utilizamos. Primero, um, personalizamos los frameworks para que no fueran detectados por los, anti, los antivirus, y utilizamos un ofuscador que se llama ébola. El ofuscador, que se llama ébola, es tan bueno que nos permitía pasar desapercibido por muchos antivirus. Uno podría decir en esta fase, mi antivirus me debe salvar de esto, ¿no? De hecho, podrían probarlo, hacer pruebas ustedes mismos, a ver que es bastante eficiente en lo que hace. Y esto es lo que llamamos calma, seguro, mi antivirus, IPS, etcétera, lo ve. Cuando lo pasamos por la solución de antivirus, nos dimos cuenta que nadie lo veía, solamente un actor que, obviamente, para no hacer propaganda comercial, cerramos y estaba basado en inteligencia artificial, pero era muy, muy, muy efectivo para las misiones de comando y control. Dicho todo, lo que ocurrió anteriormente sobre comando y control está donde me listo aprendiendo sobre C2. Cinco minutos, yo le diría un recorrido un poco más. Lo hemos estado trabajando en la universidad con lo que nos llamamos por Pol team. Generalmente siempre nos pasamos haciendo esto en detección y ataque ¿sí? y déjeme contarles el mejor repositorio que nosotros hemos encontrado igual como los que han visto mitre si ¿sí? existe la matriz c2 ¿sí? existe también una matriz para command and control y vamos a entrar aquí qué es lo importante de esto déjeme uh, primero cambiar aquí para moverse hacia esta matriz que está aquí va a cargar por aquí mediante ¿sí? en la matriz que quiero bien qué sucede con este tema de comando y control acá primero hay tres cosas que quiero que vean en este en esta matriz una uno tiene una interfase guiada en la que uno puede decir cómo quieres que sea el comando y control ya te va a decir los software que tiene a disposición por ejemplo quiere que sea para múltiples usuarios es decir estos son los que son para múltiples usuarios ¿Quieres que opere sobre HTTP? ¿Quieres que opere sobre FTP? Él te va a decir cuáles son los que pueden operar, tomando en cuenta según lo que uno vaya seleccionando. Luego, ¿Quieres que opere para qué sistema operativo? Te voy a decir cuáles son. Luego, ¿Qué quieres que pueda hacer? ¿Quieres que tenga capacidad de proxy? ¿Quieres que tenga uh, el Mitre, la matriz de Mitre uh, asociada? Y te va a permitir seleccionar ¿Cuál es la interfaz que quieres? ¿Quieres que sea command line? ¿Quieres que sea web? ¿Qué quieres hacer con eso, no? Y cuáles son los tipos de soporte, si quisiera website o similar. Y lo te voy decir: este es tu um, framework que podrías utilizar según lo que quieres hacer. También, en, la, en el aspecto de documentación, existe lo siguiente. Primero, si quieren practicar. Este es el mejor lugar para practicar. san tiene algo que se llama Slingshot. Es una máquina virtual que tiene todos estos comandos control ya preinstalados que podías practicar. Y lo más bueno o bonito de este site es que para cada uno de los recursos te dice cómo lo instalas, cómo haces un deploy de la gente para cada sistema operativo que tiene Linux o, o Windows o, o similares. ¿no? Así que esto se los dejo... Um, para que puedan seguir viéndolo uh, posteriormente. Y ellos tienen también desarrollado el tema de la matriz en particular. Si no ve la matriz, es un Excel, básicamente, que se han tomado el tiempo de llenar con las capacidades de cada uno de estos comandos y controles. ¿Para qué sirve? que Se los dejo para que puedan jugar un poco con ellos y vamos a pasar a cómo opera esto desde el punto de Dropbox. Tampoco es ciencia de de cohete. Déjeme hacer un, una pequeña demostración sobre cómo opera esto. Primero es cómo creas esto en un Dropbox al que uno tiene acceso. Qué es lo que uno realmente va a estar viendo en un Dropbox que pueda tener acceso. Vamos a ver si por aquí tengo a mi, mi Dropbox. Perfecto, aquí lo tengo. Lo primero que uno hace cuando está jugando con Dropbox es crear una aplicación en la que le vas a dar acceso a crear unas carpetas en este caso vamos a utilizar empire un PowerShell para jugar con esto que está aquí y déjeme irme a mi dropbox por aquí me primero recuperar mi mouse que anda dando vueltas por aquí seguro sí aquí está y vamos a jugar un poco con dropbox yo debería tener por aquí un Y vámonos a esta carpeta que está aquí, que yo la creé especialmente para el tema de la eco Y decir, tal, realmente uno se va a encontrar con esto con Empire y va a encontrar tres carpetas de este tipo. Esta carpeta que están aquí, están los resultados de la ejecución de comando, el staging y las tareas. La idea es que el implante lea estas tareas de esta carpeta que dice taxi que está aquí ¿sí? y que le diga qué hacer. Y el staging es cuando se va a comunicar conmigo qué tipo de implante tengo ¿sí? y qué está esperando. Y aquí los resultados, obviamente. Esto se puede hacer um, en OneDrive, um, Gmail, todo lo que pueda servir como repositorio. Uno puede hacerlo. Ahora, déjeme abrir mi consola para que vean cómo opera esto. Y antes de abrir la consola, lo único que uno necesita por acá es esto que está aquí, que es generar un token, que es el que me va a permitir comunicarme. Vamos a partir entonces con Dropbox. Bien, ¿cómo ejecuto un comando y control uh, desde Dropbox? Vamos para acá. Bien, ya tengo un agente por acá, pero vamos a comenzar desde, vamos a ir al main. Primero. Uh, lo que estoy utilizando es un comando, un comando y control en la nube. Estoy usando Empire, uh, puro PowerShell, corriendo dentro. Y una de las primeras cosas que uno ejecuta, y lo no, van a ver acá, voy a recorrerlo por acá, esto es bastante sencillo, es lo siguiente. Primero, un listener, que es contra qué quiero o qué quiero que esté escuchando. Voy a decirle a mi máquina que esté escuchando a través de Dropbox y utilizo... El DB listener de drop que okay? es use DB listener. Si yo le hago, ya yo lo tengo activo. Si yo ejecuto list listener, debería tener, no lo tengo por aquí. Listener. Aquí está. Debo tener un Dropbox corriendo, okay? que está esperando que yo envíe comando. Ahora, ¿qué sigue luego de eso? Uh, luego que he entrado a eso, básicamente es decirle esto que está aquí, que es el um, Set API Token, que es el que genero ahí arriba. Por cierto, lo debo cambiar, ya lo cambié y lo ejecuto para que quede escuchando. Luego de eso, que estoy ahí, utilizo algo que se llama Stager, que es lo que vieron ahí arriba. Yo voy a hacer un Stager que funcione pensado en Dropbox. Una vez que hago esto, es el líder que está aquí. Solamente pongo el secure. Ese secure me va a dar un power Que esto yo lo puedo construir como cualquier payload que quiera. Franklin, que está en mi asistente, va a ejecutar este power Y ustedes deben ver un agente que es el que tengo acá. Que son agents. Vamos a ir agents que son los que tengo acá. Donde veo que está corriendo en esta máquina, ahora cómo interactúo? Déjeme interactuar con esta máquina. Interact. Y vamos a poner este que está aquí. Copiar y vamos a pegar esto por acá. Y debería estar en la máquina que Franklin ejecutó. Cuando él ejecuta, yo voy a encontrarme con esto que está aquí. Un Domain Administrator. Y qué es lo importante de esto? Franklin, cuando haga un estatus similar, él va a ver que su máquina se está comunicando con Dropbox. No va a ver que se está comunicando con una Linux que yo tengo montada dentro. Y todo esto a través de Dropbox, de esas tres carpetas que están ahí, que son resultados. Que tienen también el tema de los tags y el staging. Ese staging, que está ahí son las máquinas con las que yo tengo compromiso. Y uno puede expandir esto.